Miren, escuchen esta canción. Pero si todavía no es navidad, ¿cómo no? Ya se acercan las fechas navideñas. Yo estoy pensando en qué pedir la Santa ¿Qué creen que la gente le quiere a Santa Claus? No sé, ¿por qué me vamos a pregunta. ¡Vamos! A lo mejor sería un viaje. Comida, por siempre. Unas caguamas. Como un carrito del cars, un perro. Maquillaje. Ay, es un Ay que yo no creo en Santa Cruz. Yo creo que para mis perritos que cuidan. No lo había pensado, eh, ya no, no le, le trajeron nada. Nada, nunca me trajeron nada de pequeña, no creo no, que nada. ahora me quiera traer el güey así Ok. Un Otro de estas malditas que no van <risa> <que rata? ¿Qué risa> No creo que me la traiga. ¿Dinero a lo mejor? Sí? Un rastrillo para mi amigo. Yo creo que es una muñeca sexual, estaría chocón. Pasar el semestre. Por Pasar el semestre. Eh, una novia. Un viaje. No sé, pues días de felicidad, salud. Yo ¿Cómo? le voy a pedir estar reunida con mi familia, con mis amigos, y, eh, que puedan ¿Te tener sato? una buena Navidad sin problemas. ¿Dinero? ¿Dinero? Yo creo que igual dinero, dinero... Tal vez que la gente aquí a menos te gusta. Seguir con las personas queridas. Un, un juguete. Uh, no sé, no. ¿Qué es lo me trae? Un no, okay. no. Un abuelo. Nunca he tenido un abuelo. Tenía una abuela. Tal vez... Un iPhone. Me gusta un iPhone. O una abuela. O una abuela. <risa> Es otro hermano, la verdad, otro hermano, ¿verdad? ¿tú, ¿Tú, ¿tú, ese... hermano, Que se lo a mis papás. Los <risa> tenis. Ropa y tenis. Arturo, te voy a pedir Arturo. Wow. Ah. Yo, yo creo que unos juegos de Playstation 4. Una novia. Eh, Muchos viajes. Nada, nunca me trae nada. Muchas. ¿Cómo? Yo le voy a pedir dinero, chicas, amor y éxito. Que ella me quiera y ser feliz y salir de ese hecho Ay que los papás de mis amigos los dejen salir más conmigo. Si no es un novio, salir en tres años y quedarme en mi primera opción de carrera. Ok, gracias.